Bueno, ya estamos aquí. Vamos a eliminar a Clayton oh, okay. de seguidor. Y estamos con Cleta. Ay, Cleta. Bueno, Cleta la veo bien, pero. Y a la comunidad la veo alegre. Hey eh, Yo. Vente out conmigo. Something? ¿Vale? You're the boss. Bueno, ahí nos vamos a tomar el día tranquilito. Eh. No sabes aquí la cara de. Qué, qué noche más bonita, ¿eh? Qué noche más bonita. Bueno. Eh, quería comentaros antes de empezar a, aquí a concreta vamos a buscar también medicamentos que ya veis que estamos en número rojo bueno eh, mañana me voy a tomar el día libre mañana me voy a tomar el día libre porque tengo que hacer unas cuantas cosas aquí en el precisamente en el, aquí en, en el setup y el fin de semana, además, eh, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Que es lo siguiente. Esta semana no he podido tocar mucho de la actualidad y ya va haciendo hora. Hay muchas cosas de las que, la que tengo que hablar y me gustaría que me escucharais. tanto vale ya me estáis escuchando bueno, ahí hay dos pruebas de sangre lo que os decía es que hace tiempo que no tocamos eh, la actualidad y ese es un tema que lo vamos a tocar lo de Calisto Protocole, vamos a tocar todos esos temas, los vamos a tocar, evidentemente, ¿no? Somos, estamos en un canal, como digo, de videojuegos y solamente de videojuegos, eso que se le quede bien clavado en la cabecita más de uno y más, a más de uno y a más de una. Esto aquí ya se acabó. A ver cuántas cajuelas tiene va bueno y que hay aquí aquí hay cosas ¿eh? oh, cosas muy buenas interesantes tenemos que hablar también de del de starfield de los de testa evidentemente y por supuesto también tenemos que hablar de otras cosas yo no entiendo cómo hay personas, sobre todo por Twitter, que se ha convertido en una... More here. Let's go. Lo siento de decirlo así tan claro, pero pero es tal cual. ¿eh? Se ha vuelto en un en un lugar hostil. Bueno, siempre ha sido un lugar hostil. <risa> te, te vemos los interiores, Te vemos los interiores, Cleta. A ver, volvamos a ver si podemos ver los interiores, ¿no? Joder, antes sí y ahora no. Bueno, nada, no pasa nada. Y digo, yo, esta gente, eh, tanto por un lado como por otro lado, es que nunca se cansa. Es que nunca os cansáis de, de esa toxicidad. Pero bueno, cada uno que haga lo que le dé la gana, ¿no? yo voy a. Como os digo, yo voy a seguir mi camino. Bueno, malo, desde luego será mejor que. Desde luego será mejor que el que plantean esta gente. Porque vamos, para lo que plantean. Para que puro chisme, Ni me interesa, ni me va. Bloater, Bueno, estamos llegando para hablar otra vez con Dominica. A ver, Dominica. ¿Qué estáis haciendo? ¿Hará Malta? Tomar por culo que vaya por el alcohol otros. Oh, actividades sobrevivientes. Esto sí que es interesante. Y estas dos muestrecitas también me dio. Unless we take out some infestations, we're going to have a siege on our hands. muy bien cleta qué destreza qué saber hacer pues vamos a investigar ya por fin una actividad sospechosa en el mapa bueno como os decía que toda esta semana hemos estado haciendo estos vídeos y vamos a seguir con la serie hasta el final de los finales y a mostraros más, a mostraros más cosas de este gran juego pero antes antes de nada eh, quisiera advertir sobre todo a todos aquellos que vengan de, de la parte de twitter de que yo no me presto Uy, ahora sí hemos hecho un buen un buen looping en condiciones, es lo único ...es lo que tenía yo ganas cada vez que pasaba por aquí, pero bueno, eh, vuelta al tema, que me lío, eh, lío al Montepío. No sé, que veo yo mucha gente obsesionada, tanto por una parte como por otra, eh, en que yo hable, diga algo, eh, comente qué es lo que me parece tal tuitero o tal youtuber. Y a mí no me apetece, realmente, sinceramente cada uno que haga lo que le dé la gana y, y ya está y cada uno en su en su rato libre que haga lo que le haga a mí mientras no me acosen ni me molesten día así día también me da igual si les molesta que hablo con con ciertas personas porque les cae mal pues me bloquea chaval me, me, no a mí lo que me importa es que es que ese YouTuber casi no folla este momento era lo que lo prioritario realmente, pero bueno. Cada uno tiene sus prioridades, yo tengo las mías y ellos tienen las suyas. Yo digo y digo no solamente, o sea, tanto por un lado como por otro, o sea, es que me da igual. Veo un radicalismo y esto ya, perdonen que pongan a dar la chapa de esta manera, pero Pero ya llevo año, dos años ya en Twitter, ¿eh? y os digo con confianza que es el mejor sitio sin lugar a dudas para encontrar todo tipo de gente evidentemente gente buena gente mala gente de todo tipo también es sin lugar a dudas también el mejor lugar para encontrar información donde podéis hablar con vuestras estrellas con vuestros cantantes favoritos con vuestra comunidad, elegir vuestra comunidad si queréis, o seguir incluso a un, a un, a alguien de Twitter que se, eh, que use la red, la red esta para autopromocionarse, vale, todo eso está muy bien, pero hay que comprender también, cuando un canal como el mío por ejemplo, que es pequeño no necesita crecer con las mierdas que hacen otros ¿eh? claro, y gente de Xbox además haciendo ¿eh? claro lo digo es que no, no me corto un pelo babo. gente de Xbox que se comportan como los de PlayStation gente de vamos a ver los supervivientes estos Ahora, bueno, parece ser que la casa está llena de cosas, que yo por supuesto voy a mirar, estamos con los momentos de, no sé, a mí me, a mí me amarga mucho de esta gente, de... Habla con un miembro de los registradores. Bueno, pues ya hemos llegado aquí. Tenían problemas esta gente. Lo hace bastante bien. ¿Quieres eliminar infestaciones con nosotros? Solo nos interesa la muerte. Cualquier botín que encontremos es tuyo si nos ayudas. Vale, pues vente conmigo. No, ¿en serio? ¿De verdad? Joder, vaya tela. Pues mira. Mmm, esto fuera, esto que ahora cojo para acá. Y esto, y esto para adentro. Ahí nos vamos. Ahí nos vamos que nos vemos y donde nos vemos nos vivi viviéramos. Si no nos vemos es que no nos hemos visto. Si ya tú no me entiendes, ya entiendes. Ya entiendes su primo. Su primo. Oye, esto. Tú no sabías de, de eso. Bueno pues nada, voy a tener que Dios. Ya sabes lo que hacer. Coge las cosas que... que Ahí que faltan. Vale, limpia la infectación. Venga, entra. Hoy nos vamos de infectados. Para el parque del oeste, préstame los tres talegos, espero no te moleste. calladito está mejor. Anda, siempre hay uno más. Siempre hay uno. Ya ves, siempre hay uno. I can't keep this up. Probably not every set in the county heard that. Damn, too loud. Bien, yo creo que ya, no? O no? Bueno, todavía? ¿Quieres decir que no tenemos que sentirnos tan preocupados so por las infestaciones por un tiempo? ¿Bien? ¿Lo hemos conseguido o no? No hay lugar para ponerlo. Vale, voy a meterla. Sigamos. I'm down. Hey, I want you to have this. Bueno, en este viaje, como ya habéis observado, estamos viendo el camino personal de Gleta. Sobrito, ¿eh? ¡No more screaming for you Can't do it. all the no esto es una mierda a ver qué hay aquí Sí, está así. Sí, sí la, la columna o algo así. Ah, no, esa es la corbata. Vaya, hombre. Vaya, hombre, la corbata. Está ahí todavía, eh. Este. Uy, uy, va para allá. Va para allá. <risa> que va para allá. So Espero que no vaya para la pantalla. A ver, se vaya a caer al coche, <risa> no <who> <risa> Un hombre en problemas y venía a correr. Podríamos aprender de su ejemplo, Dios, me la vas a tomar conmigo, nada más que conmigo. Todos podemos, ¿eh? Oh, ¡Qué guapa, qué guapa! Ah, ¡Cleta, Cleta nos has dado, nos has dejado la mejor imagen del día! Que bueno habla con un miembro de los registradores a ver parece que aún nos queda otra cosa que hacer te interesa a ver dónde vamos ahora ahí hay un coche azul pero que hay alguien que todavía no se ha metido en el coche hombre sí, el último siempre Josh, el último, el último superviviente, De luego, madre que lo parió, Si no puedo usarlo, tal alguien más puede Ahora que hemos out these infestaciones, the la ciudad no se siente so tan fucked. ¡Joder, Cleta, eres increíble! Una mochila de ocho, está bien. ¡Combustible, por supuesto! Ah, fuck me Here comes my fan club. Oh, buena, buena, buena, muy buena. Ula, tiene que haber alguno ahí. Por aquí. Perfecto. Bueno, pues amigos, queda un contenedor todavía por ver. No Zeds around. fue by. fantástico, gracias por toda la ayuda. This is for you. De nada. Let's not make a hole. Materiales para la ¿Qué pasa con Understood. esta gente? ¿Qué pasa con esta gente? Algo le pasa a esta gente. Creo que están molestos o enfadados. Bueno, a ver, vamos a ver qué lo que nos dice lugar, eh, que dice, queremos mejorar nuestro hogar, pero no tenemos materiales. Bueno, por supuesto, yo tengo materiales. El problema es. Mmm, a ver, tengo materiales. I it. ¿Qué te parece? Ha sido rápido, Stay ¿eh? Back. Vale. Hey stranger. Um, ¿Puedo reclutarlos? ¿Los soldados aislados tienen...? Vamos a ver, pues vamos a informarnos de los sobrevivientes. Donde gentes? Está muy bien para el comercio. Hey. ¿Tú? ¿En qué destacas? Oh, estás petadete. Rowdy Blank, nice vamos a ver Blank, disciplina tiro pero el otro el otro está más el otro está más pedado vamos a meterlo no tú no lugar tú no el Rowdy Rowdy hey, esto disolverá a los miembros que queden de los soldados oh. aislados. ¿Quieres continuar? Sí. Por ahí se escucha como una especie de. De horda zombie. Creo que el tonto no. El, de, el tonto, las tres, este se ha, se ha metido algo así. A ver. ¿Ya está metido el colega? ¿Qué, asegura este este ¿Qué quiere que asegure este territorio? ¿Cómo quiere que asegure esto? Uf. ¿Yendo a la plaga? Yo no puedo. O sea, ahora mismo con lo que tengo es que sería un suicidio. O sea, ¿queréis que mate a la Atleta? Vamos directamente. No, no, hijo mío, no. Me voy para acá. Señores. Y a atleta le damos un respiro. Vamos. Yo no pienso ir a, a. A cargarme una infectación sin que tener. Sin tener. Sin tener por lo menos granadas. Tener arma atleta ahora mismo está desarmada con la play around a pero mirad hemos llegado ya vamos a, a poner esto bien para que. vale vamos a meterlo todo ahí está incluso cosas no os preocupéis que vamos a venir con más también tenemos aquí dos granadas de termita. Vamos a coger el coche. Mierda, no tenemos el coche viejo, no tenemos ahí. Estamos aparcando mucho en la parte trasera y en la parte trasera creo que nada más que hay dos plazas ya están a rebozar. Pero bueno, yo sé que necesita... A ver, por favor, es una lata de combustible. Halo delivered. A ver, esto puede mejorar de alguna manera. Modificaciones. Sí. Bien. Subir. ¿Ya no? Bueno. Pues venga, sigamos. Pa sigamos para adelante. Y el dron se podía hacer una cosa que era atacar directamente un núcleo desde arriba. Esto vamos a verlo, a ver si podemos hacerlo. Dice... Eh, ¿Cómo se llamaba esta? Margarina. Ah, Dominica. Lo del destilador no salió bien. Nos aceptarán. A ver, repitamos la conversación. Lo del destilador no salió bien. Nos aceptarán. Nos encantaría tenernos, tenerlos con nosotros. Lo siento, pero no podemos recibir a nadie más por ahora. Vale, esto. Hace... ¿Esto es una especie de llamada o algo así? Vamos al núcleo. Vamos a ir al núcleo, que esto va a ser una odisea para Cleta y para todos nosotros. Pues es que ya debería dar ahí. A ver, aquí está, por aquí está, vale. Muy bien, Cleta. So, that's our execute, right? Un hinchado ha explotado ahí al lado. Qué bien. Qué bien, Maribel. Amenaza zombie en casa. Bueno, pues al lío. Vamos al lío. Por si no lo sabéis, queréis conocer un poco sobre la vida de Cleta. Cleta. Eh, y es que es que tenía, es que tenía que hacer, es que de verdad, es que nada más que valen para eso. Nada más que vale nada más que sirven. son jodidos, encima no te quitas un poco de vida y te echan la peste. Te hacen echar un peste acá ni nada, siempre te, te echan la peste. Vamos a ir para, la, para el lugar, ya estamos aquí al lado, Bien. Bueno, a lo mejor es la casa de la tía de Cleta. No lo sé, ¿quién sabe? Oh, oh, sabía yo que... Me dejada cuenta! ¡Ah, No. No, no, no, no, no, no. oh, oh, no Que sea, la muerte no se cura. Cleta, tú puedes, Dios mío, tú puedes. Métete en el coche y mátalos como puedas. Todo, sobre todo, ese grito que no vuelva a gritar jamás. Espérate que okay rest easy las invasiones no son un problema por ahora. I might need a doctor soon. I'm lucky you were around to help. Later. A ver, me, me, no me tengo que informar sobre ti Becca. Además, estás sola. Costura, sentido común, lucha, tiro, cardio. Sí, se suele venga, vale. Vamos a llevar a beca a casa. A be Pero ahora sí que me gustaría buscar un enclave. Otro lugar donde poner the fuck up, dude. Ahí está. Bueno, ya hemos llegado y no hay nada más que preguntas dentro. Bueno, pues eh, este ha sido la aventura de Cleta. Lo vamos a dejar por hoy y nos vemos en un siguiente capítulo. Esta vez ya, pues, ahora te vamos a enseñar cómo es este lugar. Y te vamos a poner en orden, ¿vale? Venga. Así que, amigos, eh, nos vemos en el siguiente capítulo de Stay of the Las mochilas ya de recursos se deben dejar en la instalación de almacenamiento. Muy bien. Gracias por la por el comentario. Hasta la próxima, amigos.